Oh, oh, oh, oh. Dice Que el viento deja de soplar por un segundo, cuando te enamoras, si no quedamos callados, la vida siempre será la misma.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 Bajo el cielo de París.